En este ejercicio se nos propone simplificar la siguiente expresión. Partamos de la expresión pues y veamos cómo realizar algunos cálculos para su simplificación. Comencemos por este denominador 3 menos 2 quintos. El denominador común sería 5 y deberíamos restar 15 quintos menos 2 quintos. Si restamos 15 quintos menos 2 quintos podemos restar el, el, los numeradores y directamente será 13 quintos. Lo que ocurre en este denominador será similar, realizamos las operaciones de manera similar, y obtendremos 15 menos 16 en el numerador, dividido todo por el común denominador, que es 5. Así pues, este es el denominador que obtenemos. Y ahora tenemos una división de fracciones. Recordar que esto equivalía a multiplicar el, el, la fracción del numerador por el inverso de la del denominador. Y ahora observar que podemos simplificar los 5 con lo que obtendremos 1 menos 13 partido por menos 1 o lo que es lo mismo, 1 más 13, esto es 14. Este es el resultado de la simplificación.